compañía elegante. Vine a los premios Gardel, ¿cómo estás? Nos sorprendió verte entrar con él, hicieron el clip juntos. Terminé recién las grabaciones de Masterchef, bien, pero no sé cómo se, se duplican ustedes, porque había compañeros tuyos en la puerta del canal, que no me engancharon, pero bueno, estaban. Mucho trabajo, Terminar las grabaciones de Masterchef, ¿son largas? ¿Cómo la estás llevando? Hoy entré a las 8 de la mañana y salí recién, no sé qué hora es, pero sí, mucho tiempo. Eh, la verdad que... Lo disfruto mucho, no me doy cuenta que pasa el tiempo y estoy ahí. Eh, tengo grandes amigos, los chefs, la verdad que son increíbles, me ayudan. Hoy me puse a llorar en un momento y se me corría todo. Cortaron la grabación, arreglate, me ayudan. Bueno, la verdad que tengo compañeros increíbles. Está muy fanática de Masterchef y decía que notaba en vos como que había ido mejorando mucho, que te había ido aceitando, que estabas como en un gran momento el otro día que hablábamos de la conducción de los Martín Fierro. La verdad es que al principio tenía mucho miedo, sobre todo por ustedes que estaban esperando mi, mi tropezón, y la verdad que tuve mucho miedo al principio. Me preparé un montón para hacerlo, pero después creo que logré ser yo, que era lo que, lo que más quería. Era mucha presión para mí al principio. El programa me encanta, soy fan desde siempre y, y, bueno, nada, fue la verdad que estar ahí lo, lo disfruto mucho. ¿Aventura te quieren los Martín Fierro? ¿Te gusta? Eh, ¿Te ves ahí en la conducción? Y para Aventura y para mí sería como cerrar un, una historia de amor, porque yo empecé con él y lo valoro, lo recuerdo. Ah, lo Nada, y lo respeto un montón eh, y creo que sería un, algo muy lindo para los dos. Veremos a ver qué, qué pasa con los compromisos también míos y bueno y lo, lo que ellos quieran. ¿Cómo está la situación familiar? ¿Vienen en breve? Eh, ¿Vas a poder ver? En muy poquito tiempo. Las extrañas a ella no, Todas parejas separadas, es un tiempo con cada uno y el respeto sí. lo, lo, lo acordamos. A las nenas me imagino las extrañas. Porque... Obvio, obvio, la verdad sí. que sí, pero, pero bueno, estoy acostumbrada. Mis hijos varones también en verano se van un mes con el papá y, y, y es normal. Muy buena nota, Maite eh, Sí, porque Wanda en realidad la había estado esperando Guati y Flor en, en las grabaciones de Masterchef Ella salió por otra puerta En la puerta también de los, los Carlos Bardel Yo estaba haciendo, estaba, eh, haciendo notas para, para Univision Que trabajo para allá también Cuando ¿Cómo? la vi a Wanda Ay, me saqué el calida, Wanda, ¿sí? no, eh, primero sí, se sí. hizo la que no me... Diste, le digo, ¿Qué sí, te vas a ¿Te la Wanda, Maite, para intrusos Le dije yo y, y, y bueno, ahí paró, ahí paró. Obvio. Y habló Si sí, yo sentía que cada vez que yo le preguntaba por Icardi O por algo de la situación Te Se ponía empezaba tensa. como a alejar Estaba todo más bien para hablar de la situación laboral Que de lo de que de lo de lo Mauro Y la situación con las hijas Claro, bueno, ah, viste un dice, punto Porque ayer no dijiste, tu información Tauro. Sí, la información ayer contamos, de, de Lo de, lo de, de las de hijas eh, Que me habían puesto hace bastante Que me estaban diciendo eso Que Mauro la había, no sé si amenazado Viste en una pelea, una discusión entre sí. eh. Bueno, yo me cago con las nenas que se queda realmente viviendo allá las nenas, pero digo ella compara con la de, situación de sus hijos y no es la misma situación Tal cual. porque no. Eh, no. O, o nos mintió. Porque sí. durante años nos dijo que Maxi López no, no veía a sus hijos. Sí. Entonces, Exacto. ahora nos dice que ahora se van los chicos. Bueno. Porque, no, cuando eran más digo, chicos, la edad de las niñas... Estar, es verdad. ¿no? Es, es, no, de es hijo, Para claro. mí no... Ahora Mauro y Carly está... Yo tengo uno solo, no sé cómo será, pero me imagino que... A, a mí no me gusta estar mucho. Tiempo Igual yo sostengo... Por más que esté tranquila que eh, con sus sí. padre. Sí, pero me parece que digo, uno puede empezar a, a, a interpretar las cosas que fueron sucediendo, mm. sobre todo después de lo de Candeleche, y por qué también Wanda en un momento. Yo eh, ¿viste eso? Que, que, que él, ella no me acuerdo qué dijo, ella como que acusó. No que sí. estaba que la conocía o sí. que sabía algo de Le ella, y yo digo, pero porque viste que él quiere desmentir constantemente. Bueno, ahora <risa> quiere desmentir. Porque ella lo, no lo utiliza en este instante. Ella. Ella lo autoriza? Porque el viernes estaba en una mujer casada, el sábado cuando sale el Cande, no, ponele, sí. no sé si el día que fue, pero y, claro. eh, empezó a decir que era estaba igual, separada, Tauro, perdón, a partir so de que habló ella. para decir algo también, yo sostengo lo que dije ayer y lo sostengo porque mi fuente es directa y esta información que yo di en intrusos, que obviamente entiendo la reacción de Carlos. Entiendo la reacción de Wanda Pero me lo contaron Del seno más íntimo de Wanda Yo entiendo que después La ves a Wanda en los Gardel Con elegante Y decís Ah, no está llorando No, Está todo de tonto trabajando Pero de verdad No está trabajando ¿Cuál es la información que No está trabajando Lo que conté acá en Incluso Que Wanda de verdad Está triste Está mal por las hijas está preocupada está es un poco la construcción de su imagen está trabajando sobre su imagen y lo que ella quiere me parece mostrar acá es mojarle la oreja y Icardi porque qué hace Wanda Elegante, tenemos la imagen de los dos es. y te digo más la imagen en realidad fue de entrada sorprendió porque claro. sabíamos que elegante iba a ir Pero no ella No, guarda Llega razón, Guido Llega, eh, esto es una Legante, una venganza. Una venganza Todas las esto. fotos en la Obvio. entrada Y te voy a contar una y incidencia lujo. Vos la, la decías de, eh, Estaba una de las colegas de Móvil Press Que habían hecho la foto a la entrada Y había habido una falla técnica A Débora La había, que había Débora, Débora que cruzaba ahí cartoneando sí, <risa> <risa> bueno, No, pero sabes por qué Eso, fue? Débora. Porque hizo Lambo. la foto a la entrada Y no, eh, no, la, no, no tuvo luz. un problema con la tarjeta Y les pide Chicos, entonces digamos Más, ¿entendés? realició la vuelta. Ahí los ves de nuevo por eso, y nos Aparte, las chicos, puma, piensen que es vas... llamativo, flor, porque a ver, tenemos que pensar entonces que Icardi está loco. Porque si Icardi no se no está... menos. Oh, no. <risa> no. mira, la frase es esta: él manipula aguanda con las nenas. Y es, bueno, vos, no, me no, cuentan yo. lo del policía, no, mira, es no, para mí, que, para no mí no es fácil. No de ahora, de, ¿eh? Eh, cuando fue que ella se vino a la Argentina el año sí. pasado, ya ahí no, cuando fue el hecho, perdón, cuando fue el hecho que a mi pochi puso las sí, cámaras decir, de... que no de que lo dejaron de entrar al no le dejaron entrar al cható. A partir de ahí que él se va, él ya la... No me gusta decir amenaza porque es fuerte no, la palabra. No, pero hay, pero hay algo Pero le desliza que las sí. nenas se van a vivir conmigo. No, vos el sí. El sí. La, pide la tenencia. Bueno, como que, bueno pasó. Vos seguís jodiendo que te pido la tenencia, sí. ¿entendés? Eh, no sé si fue así, pero lo que... Coincide con lo que dice Guido. Me lo están poniendo vamos como hacerle, Vamos a hacerle, vamos ah. a hacerle la, la novela a la gente para que puedan, para que pueda entender por qué esto surgió todo en la cena de intrusos el lunes a la noche. Sí. Para que, para que comprendan y para que puedan interpretar, porque para mí, digo, todo lo que, todos los mensajes, esto que hace Wanda, demuestra lo que está sucediendo. En Marcela Tauro, de muy buena fuente, le llega esta situación, donde dicen... Con un vino lo decían. cuento, porque claro. en realidad lo tenía de hace unos días, pero sí. se ve que no lo había contado. Que hay algo que sucede que parece ah, que él le diría digo, algo entendida. sobre sus hijos. Da la casualidad que ayer, cuando contamos esa información, empezamos a contar, empezamos a contar la información, le llega a Guido Sáfora mensajes de una persona, de un entor del entorno súper confiable. Lo viste, Flor? Yo lo vi el mensaje, bueno. por eso te lo digo. Entonces, da la casualidad que después de ese de todo lo que se dice donde hablan de que Wanda nara y aparte comprobado por mucha gente que estuvo grabando con ella Masterchef ayer durante todo el día, que estuvo mal, que estaba afligida, que estaba angustiada, que tuvieron que demorar la, la grabación, después de eso da la casualidad que en lugar de decir, bueno, me quedo me con muestro, mi angustia, o dando, me muestro exacto. angustiada, sale... Y va por más. Y es total. un mecanismo demostrándole de. Demostrándole como también. diciendo, o claro. sea, no te es tengo un, miedo. Y es un mecanismo o sea, de defensa porque, eh, eh, no sé. porque si no en la casa se queda discutiendo con él. Sí, no, y aparte piensen Seguramente, que a elegante ¿entendés? no le da, no le daba no, artículo no. hace cuánto. Sí, sí eso, no, como, yo ignoraba no, no, hace una semana no, que pasamos la para, foto. No, pero en la brecha, no saludaron, no. La primera. La Breche, no fueron eh, un auto. No la de este sábado, la del sábado anterior, que Esa. elegante cantó. Todo el tiempo, elegante le pedía a su gente: decirle a Wanda, decirle, O sea, no le dio bola en el VIP ahí desde de la Pero después se fueron juntos. O si sea, la foto, con la la foto. Parte. Sí, pero digo, es cierto sí. que es como que vuelve pero a Pero más a escondido. Es verdad que esto a Vuelve la noticia. Porque ya lo vimos, o sea, ¿él sí, ¿se acuerda cuando él empezó lejos. a hacer ese vivo en aquel momento? Pero, cuando ella se no? mostraba con elegante, yo, con claro. ese tipo de gente. ¿Te dan cuenta por qué el otro día le dije que yo le creía a Candela Candel Leche? Porque, porque a partir de que la chica habló... habló Ay, ayer estaba Pocky. encantada con vos, Candela Leche. Ay, sí, y no sé la, lo que te agradeció. Porque la verdad... Eh, eh, a ver, cómo sí. empezó, chicos? Único me em empezó así. Y no